¿Qué tal muchachos? El día de hoy hablaremos sobre todas las cartas nuevas que están entrando esta temporada. De estas cuatro cartas nuevas actualmente ya se encuentran dos de ellas dentro del juego. Y estamos hablando nada más ni nada menos que Nimrod y Master Mastermold. Como ya sabemos, Nimrod se puede adquirir por medio de la compra del pase de temporada y las otras tres cartas se van a poder comprar a través de tokens o si no también abriendo tus reservas de coleccionistas, pero teniendo una gran suerte. Comencemos por la carta más fácil, Nimrod. Esta carta está hecha para mejorar los mazos de destrucción pero lamentablemente no ha podido brillar tanto debido a que también hay unos mazos que están dominando fuertemente el metajuego actualmente como lo Shuri y Thanos el mazo donde mejor se puede desempeñar nimrod en estos momentos es el de galactus que en realidad tiene un gran combo y hace que nimrod en ese mazo sea bastante útil sea bastante sólido y a la vez ese mazo sea mucho más competitivo también lo que me está gustando de este juego es que desde la temporada anterior la temporada de modok las cartas de pase de temporada están saliendo bastante balanceadas digamos que están con los stats justos con una habilidad buena pero no hace que cuando entre la carta pues reine o domine totalmente en el metajuego lo que hace se podría decir que la las cosas sean más justas para aquellos jugadores que no van a poder pagar por el pase de temporada aquí lo que hay que ver son los nerfeos que tan afectados va a quedar el mazo de Thanos y de Shuri y según eso de repente puede ser que Nimrod o el mazo donde se está jugando Nimrod con Galactus puede ser que suba un escalón más arriba y ahí lo veamos más frecuente a Nimrod y es más dentro de las cartas nuevas que han venido hay una de ellas también que está potenciando un poquito más a Nimrod pero de esto hablaremos un poco más adelante para mí en estos momentos Nimrod es una carta decente, no tiene un sobresaliente, pero de todas maneras es una carta que puede darte ciertas sorpresas en los mazos de destrucción. Y bien muchachos, ahora sí vamos a pasar con las otras cartas, pero vamos a comenzar en orden. En este caso, la carta que ya ha ingresado al juego en estos momentos es Master Mold. Master Mold es una carta que tiene 2 de energía por 2 de poder, digamos que está bastante balanceado en sus stats. Y tiene una habilidad interesante que es disruptiva, es una habilidad que te va a poner o le va a poner al oponente dos cartas de Sentinels en su mano. Esta carta se podría decir que ha sido duramente criticada también por la comunidad por el hecho de que tiene un bajo coste, tiene bajo poder. Su habilidad para muchos no es considerada muy buena y que qué acaba de entrar a serie 5 y según tengo entendido muchachos para que una carta entre a serie 5 según el criterio de los desarrolladores es que simplemente tenga que ser una carta nueva y esto lo recalco un poco muchachos también porque qué pasa hay mucha gente que piensa que estas cartas no se merecen estar en serie 5 sino deberían ir a serie 4 y a serie 3 pero como ya conocemos las reglas de los criterios que están utilizando los desarrolladores digamos que esto más que todo lo hacen para que tengan como una exclusividad de esa carta al inicio independientemente si es bueno o no porque a veces lo que se está pensando es que una carta tiene que estar rota para estar en serie 5 y la verdad ese no es el criterio para que una carta sea en serie 5, es simplemente que sea una nueva carta haciendo que sea exclusivo digamos no para quienes puedan comprarla en ese momento con los tokens y puedan disfrutar su uso hasta que esas cartas vayan descendiendo en los dropeos de series y luego de eso todo el mundo las va a poder tener y las va a poder gozar, incluso te podría salir también abriendo en los cofres de reservas de coleccionista también y pues ahí suerte la tuya porque de repente vas a poder disfrutarla mucho antes que otros que tengan que estar juntando tokens para poder comprarlas y a mí me parece muy interesante esta carta muchachos porque lo que hace es traer al metajuego a una carta como Ronan y que se puede armar todo un arquetipo alrededor de esa carta bien muchachos aquí les voy a mostrar este mazo que originalmente era de darkhawk pero que lo han adaptado para que pueda funcionar bien con master mold como pueden ver ustedes aquí hay unas cartas que han se han ingresado a este mazo para que pueda adaptarse bien como lo es maximus Ronan y el mismo master y esta sinergia que te ofrece este mazo es bastante buena porque acá tanto core como rock slide van a seguir Tirándole piedras al mazo del oponente Para hacer que tenga robos inútiles Black Widow también que le pone una Carta ahí para también dejar que Para evitar que robe una carta no del Oponente en ese turno, está bastante Interesante, incluso Black Widow por ahí de repente Se usa al último turno para agregar Una cartita más para darle más poder a Ronan, hay varias combinaciones que se pueden Hacer acá, Sabu también que tiene unas Sinergias muy buenas ahí con shang Shanshi Munger, Rock Slide ¿no? Muy interesante, Mystic también que puede Copiar el efecto continuo sea de Darkhawk o sea el del mismo Ronan También, o sea tiene más posibilidades ahí Para que pueda, eh, para tener más contundencia se podría decir la habilidad de mística acá y pues tienes un máximos ahí que le está tirando también dos cartas que le hace robar dos cartas al oponente ponte eh, si el oponente es un mazo de drácula va a estar en problemas porque obviamente va a tener muchas cartas ahí no va a poder eh, va a ser más difícil que pueda justamente descartar la carta que quiere verdad generalmente los mazos de drácula se quedan con una o dos cartas para el descarte final y acá puedes arruinarle bastante eh, esa, esa estrategia a drácula y yo creo que este mazo muchachos puede enfrentarse contra cualquier mazo del juego porque qué pasa la disrupción que tiene este mazo es a nivel de la mano y el mazo del oponente porque justamente lo que va a hacer es llenarte de cartas inútiles el mazo del oponente y llenar también de cartas no tan buenas porque los sentinel tampoco no son cartas tan buenas en la mano del oponente no incluso hasta tal punto que te puede llenar la mano y no puede dejarte robar cartas entonces el nivel de disrupción que tiene esto es muy diferente a la disrupción que puede tener de repente una Solaris, o un magneto o una misma aero también que te mueve las cartas ya dentro del tablero mismo en cambio acá tiene que ver más que todo con la mano y el mazo del oponente y creo que Master Ball, muchachos en realidad como es una carta con stats decentes se puede utilizar en muchos otros mazos Pero sobre todo creo que en este mazo puede congeniar bastante bien con las demás cartas por todo lo que les acabo de explicar Y ahora muchachos vamos con Negasonic Negasonic también es una carta interesante que va a fortalecer mucho pero mucho los mazos de destrucción Dentro de lo que yo entiendo de cómo funciona la habilidad de Negasonic es que la siguiente carta que juegues Luego de haber jugado Negasonic se va a destruir junto con Negasonic Esto qué quiere decir que Negasonic acá es una gran oportunidad para poder poder hacer varias activaciones de cartas con destrucción es como que si por un momento negasonic se volviese una de estas ubicaciones que destruye una carta al momento de jugarla es como si fuese no sé una especie de volmir tal vez pero solamente para la primera carta que se está jugando en esa ubicación luego de haber jugado negasonic y aquí les voy a enseñar un masito de destrucción que creo que está sinergiando bastante bien con negasonic muchachos y este masito de acá trae por ejemplo cartas como electro que podría funcionar muy bien con negasonic tú juegas a negasonic en una ubicación y luego vas a jugar electro en esa ubicación y la carta de electro se va a destruir y así te va a quedar el rampeo libre ¿Verdad? Sin ningún tipo de restricción Puedes jugar también a Wolverine donde jugaste A Negasonic, se destruye Wolverine y Negasonic Y Wolverine se va a bostear un poquito más No, tienes también ahí para jugar de repente Bucky Barnes con Negasonic también O sea, hace de que sea más rentable todavía Jugar ahorita más su destrucción porque tienes Más formas de poder generar la misma destrucción No sé si me dejo eh, explicar ahí Igual tienes a, a Nimrod que esta carta nueva del pase de temporada Se va a ver mucho más potenciada gracias A la presencia de Negasonic ahí no, Nimrod lo que va a hacer es jugarse en turno 5 Donde está Negasonic Si digamos que tú jugaste en turno 4 a Negasonic Turno 5 jugaste Nimrod Y ya digamos que lo dejaste en dos lugares Ahora el combo perfecto acá de repente sería que juegues a negasonic en turno 3 shuri en turno 4 en otra ubicación y luego juegues a nimrod en la ubicación de negasonic y ahí también lo que va a suceder es que van a salir pues dos nimrods en las otras dos ubicaciones con 10 de poder y luego en turno 6 puedes rematar con destroyer destruyendo toda tu mesa si quieres pero vas a destruir justamente los dos nimrods de 10-10 y te van a quedar cuatro nimrods al final distribuidos en todas las ubicaciones de 10-10 o sea una cosa bastante interesante un combo bastante bonito que se puede hacer sin sin requerir de cartas digamos que son un poco complicadas de obtener como Galactus. Incluso si no tienes a destruir, de repente puedes utilizar Arnim sola también para poder destruir un Nimrod. Y sacar también ahí en total 4 Nimrods y muy aparte de la destrucción muchachos Negasonic también tiene un añadido estratégico muy interesante porque digamos que tú en turno 5 puedes jugar a Negasonic y para turno 6 es como que puedes dejar esa ubicación bloqueada o parcialmente bloqueada porque el oponente tendría que jugar, si él quiere ganar esa ubicación tiene que sacrificar primero una carta y luego jugar la carta con la cual quisiera ganar esa ubicación, entonces ya se vuelve un poco de mind games, tienes que pones a Negasonic ahí con esa, con esa finalidad también del hecho de poder tratar de bloquear digamos una ubicación Então y dejar que el oponente tenga que jugar al menos dos cartas, sacrificando una y la siguiente para poder ganar esa ubicación, o sea, va a gastar más recursos, lo cual ahí digamos que también Negasonic está cumpliendo un gran trabajo en esas circunstancias. Y hablemos ahora de Kiri Pride, que esta carta es la que tiene el poder y el coste más bajo de todas las cartas nuevas entrantes, y esta carta tiene un efecto muy interesante, no es ni efecto de revelarse ni efecto continuo, simplemente es cada vez que la haces regresar a tu mano va a ganar más dos de poder, la vuelves a lanzar y en el siguiente turno la puedes volver a hacer regresar a tu mano más 2 de poder nuevamente o sea en las mejores circunstancias esta carta podría tener un 10 o 12 de poder con tan solo 1 de coste de energía y aquí muchachos, este es un masito muy interesante que he encontrado con Negasoni. Que puede funcionar bastante bien y sobre todo lo que está haciendo es revalorizar bastante cartas como Bestia, como Falcon por ejemplo. Que eran cartas um, que digamos que no se usan tanto. Por ahí he visto que Bestia se está utilizando en algunos mazos Pero digamos que gracias de repente a la presencia de Negasoni puede ser que estas cartas se vuelvan más meta en determinado momento. Y aquí ustedes seguramente les habrá llamado la atención una carta que todavía no ha ingresado al juego y no es parte de estas cartas nuevas entrantes de serie 5 y estamos hablando nada más y nada menos que de Hitmonkey Hit Monkey va a ser la siguiente carta que va a formar parte del nuevo pase de temporada del mes de abril y la habilidad de esta carta está muy interesante, es una habilidad con efecto de revelarse y lo que dice es que va a ganar más 2 de poder por cada carta que tú hayas jugado en este turno no confundir en esta partida con en este turno O sea si tú jugaste por ejemplo a Hitmonkey en turno 4 Pues en ese turno donde estás jugando Hitmonkey Tienes que jugar otras cartas para que Hitmonkey pueda estar ganando ese bosteo Pero si en turno 5 quieres jugar más cartas Ahí ya no va a funcionar digamos la habilidad de Hitmonkey Solamente se va a activar en el turno en que lo estás jugando el Hitmonkey Por esa razón es que tanto Bestia como Falcon se vuelven bastante geniales aquí Porque qué pasa Bestia digamos que en turno 3 o en turno 4 si quiere Puedes levantar varias cartas que eran de coste 1 que estaban en una ubicación y las vuelves coste 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Para turno de repente 5 o 6 por ahí, tú puedes lanzar a Hitmonkey y luego puedes lanzar todas estas cartas de coste 0 o coste 1 tal vez. Y lo que va a hacer es que de repente puedas tener un Hitmonkey por ahí que tenga más 10, más 12 de poder. Y aquí puedes hacer un combo bastante bueno de turno final, o sea, puedes lanzar a Darkhold maji Monkey y luego las cartas de coste cero que hayas levantado con Bestia. Y aquí también estamos hablando de una Kitty Pry que seguramente debe estar con 8 o 10 de poder. Lo que te va a permitir aquí también Kitty Pry muchachos es hacer... Turnos con gasto eficiente de energía. En muchas ocasiones, nosotros pasamos de turno y dejamos uno o dos de energía sin haber gastado. Entonces, aquí Kitty Pryde lo que te va a ayudar también es en eso: de que tú esa energía que se está desperdiciando, pues simplemente la usas para que se regrese a tu mano y la vuelvas a lanzar con ese coste de energía que tiene. Y en uno de los videos que hice, muchachos, sobre las preguntas al desarrollador, había una pregunta interesante donde hablaba justo sobre eh, la sinergia entre Kitty Pry con Bestia o con Falcon. No Si es que ellos hacían de que también Kitty Pryde se pueda bostear a más dos y el desarrollador. Dijo que no, que acá Kitty Pride por sí misma Nomás cuando sube a la mano A tu mano, pues simplemente ahí es donde Se va a bostear, pero si la suben con Ayuda, en este caso con Bestia o con Falcon No va a ocurrir el bosteo, luego aquí Tienes otra carta como Buzz, por ejemplo Que es una carta también que si te sale al inicio Y tienes cartas como Hood, Kitty Pryde, Corp, Digamos en la mano o Ángela Los va a setear a 3 de poder A todos ellos y pues imagínate, vas a tener Una salida bastante fuerte en turnos iniciales ¿no? Y acá también tienes una América Chávez que lo que va a hacer es ella prácticamente quedarse hasta el final del turno y es como si tuvieses 11 cartas en lugar de 12 no y así vas a tener más facilidad de repente que te puedan salir justo las cartas que necesitas para poder hacer todo el combo recuerda que aquí también tienes un poco de disrupción en este caso con korg al poner este piedras digamos dentro del mazo del oponente tienes también a la black widow también al ponerle una carta inútil al oponente para no dejarle robar cartas del mazo o sea eso es una cosa interesante acá tienes a bishop también que puede llegar a funcionar en turnos finales también al bostearse bastante con los combos que pueden lograr bestia con falcon al subir las cartas a la mano y volviéndolas a lanzar de, de nuevo así que digamos que cuando tengamos este mazo a, con la llegada de hit monkey seguramente por ahí se pueden ver cosas muy interesantes en sinergia también con kitty pride y en mi opinión personal muchachos de todas estas cartas que hemos revisado el día de hoy a mí la que más me encantaría tener en todo caso sería kitty pride pero obviamente que me toque en un cofre no comprarla con tokens porque recuerden que los tokens son un recurso muy escaso y si prefiero gastar en tokens preferiría a gastar en una carta Big bad y si digamos que estuviésemos en el escenario donde yo hubiésemos gastado en todas las cartas Big Bats ya no hubiesen más Big Bats por comprar pues cuál sería la carta en la que yo sí gastaría tokens probablemente en la carta de Kitty Pride me encantan mucho los combos que se pueden hacer alrededor de esta carta todas las cositas que pueden llegar a darse así que la espero con muchas ansias ojalá que me salga algún cofre pero si no pues a seguir juntando tokens comprar los Big Bats primero y después comenzar a ver de repente ya con el dropeo de serie puede ser que cueste un poquito menos y tal vez puedan a comprarla. Pero bueno muchachos, ahí les dejo toda la información, espero que hayan disfrutado el video, ya saben que estoy de lunes a viernes siempre por las noches haciendo transmisiones en la plataforma morada, ahí tienen el enlace de invitación abajo en la descripción de este video, si tienen cualquier duda o consulta sobre todo lo que acabamos de comentar sobre las cartas lo pueden hacer aquí en YouTube o si no también pueden ir a la plataforma morada durante las transmisiones en vivo y ahí también pueden dejar sus preguntas, así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti.